Hola, hola, joder, este aparato otra vez no funciona Ahí Vale, parece que ahora sí Mira, no estoy muy de muy buen humor Ya que el muy cabrón del último empleado no hacía absolutamente nada Y eso obviamente no me ha dado el culo En fin, me presento Seguramente ya escuchaste de mi nombre al meterte aquí Pero bueno, soy Vicente Dueño y manager de ese restaurante Para ahorrarme de hacer un tour por tu zona laboral Simplemente lo diré en un par de llamadas y ya está pero bueno, déjame empezar. Vale, vamos a lo importante. Tienes un monitor, el cual puedes usar para ver las cámaras. Tienes cámaras en todos los lados del restaurante, menos en los túneles de mantenimiento. Antes habían, pero las quitamos dado que no eran nada necesarios. También tienes un panel de mantenimiento a la derecha. Se utiliza para reparar sistemas y predecir cuando un equipo está a punto de fallar. En ese mismo panel tienes dos secciones. Una para las ventilaciones, que es lo que necesites, y otra de mantenimiento. El cual te servirá para arreglar el sistema en cualquier momento Ah, y antes de que se me olvide, el restaurante se le corta la luz a la noche para que, no para que no gaste energía y me cobren más de lo usual Por eso, la energía que tienes es limitada Pero, si te hace falta más, en la sección de management puedes usar la energía que sobre del ma de generador manteniendo en el botón de respiro Y... creo que eso es esto... Ay, coño Espérate, me faltó contarte lo último. Como ya sabrás tenemos unos animatrónicos mascota para el restaurante Que por alguna razón tienen fallos en los sistemas Los cuales hacen que se intenten acercar a tu oficina Por ahora lo que sí es que Freddy Chica la, El animatónico o soy polla Tienen visiones de escáner La cual intenta ver si se trata de una persona o no Por lo cual para trucarlos y si se acercan a tu oficina eh, Usa la máscara que tienes para espantarlos Y te recuerdo que esa máscara por alguna razón No sé por qué, pero está hecha de plomo o sea que si no quieres intoxicarte y quedarte ahí por el resto de tu vida, no te la pongas por mucho tiempo, ¿vale? Pero bueno, creo que seas todo. Eh, buenas noches y te deseo buena suerte. Thank you.